Bienvenidos a irreverentes en esta noche para discutir los temas de coyuntura. Hemos estado prácticamente más de un mes hablando de la situación política del país. Hoy día vamos a voltear a otro problema igual o quizás más importante. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola con Tertulio, hola con Tertulia. Saludos a todos los argentinos, bien por ustedes. Saludos a todos los mexicanos, mal por ustedes. Saludos a todos los polacos, bien por ustedes, y bueno, etcétera. Sí, yo he lamentado lo de México, la verdad, lo sí. quería, quería que pase. Sí, igual. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, feliz por Argentina, pero triste porque el fútbol sea un deporte... De marketing, en el que raleen algunas elecciones como Rusia, que nos podría estar dando sorpresitas. Sin embargo, hay que estar felices porque Latinoamérica está ahí dando una digna batalla. Totalmente. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Eh, Sí, no. Feliz para Argentina. <risa> Mi coincidencia. Es, ¿Qué tal, Alem? Buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, caballero, señorita, joven? Buenas noches y, por supuesto, gracias por seguirnos en Avia Yala. Buenas noches, público. Bueno, eh, no es que el tema político se ha suspendido en nuestro país. Más bien, seguro habrá mucho que hablarse pero sin duda algo que ha estado sucediendo y se ha estado hablando también hace ya varias semanas es de que Bolivia está siendo azotada por una gran sequía, pero no solamente Bolivia, estamos hablando de un, una cantidad importante de países por el fenómeno de la niña, que es un fenómeno que provoca la sequía bastante brusca en ciertas regiones e inundaciones en otros. Y obviamente esta sequía que vamos a decir es la más larga en este siglo dice se estima que empezó en el septiembre del 2020 y se extiende hasta ahora eso son de cerca de tres años de que se mantiene y se espera de que allá por marzo concluya pero es la prolongación más larga que ha tenido en este siglo sucedió lo mismo por la década de los 50 en el siglo anterior pero bueno es algo bastante extraño y bueno bastante lamentable sobre todo para las personas que están más propensas y más cercanía pues con los fenómenos climatológicos como en particularmente el campesinado que está viviendo y sufriendo pues esta sequía de un modo bastante directo. Otro efecto de esta sequía es que los focos de calor se multiplican, los incendios se multiplican. El día de hoy Bolivia fue el cuarto, tercer país con mayor número de focos de incendios en el mundo, solo detrás de países como Sudán, Nigeria y Sudáfrica, y de ahí seguía Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque se ve que es una misma franja dentro del globo terráqueo que afecta a África, que afecta a América Latina y probablemente también a Australia. ¿no? Bueno, está pasando eso y el gobierno nacional ya hoy día afirmó que va a llevar a cabo un plan de emergencia, un plan plurinacional de inmediata contingencia con respecto a este fenómeno. Estaremos viendo qué se planea hacer, si es suficiente qué está pasando con el mundo, entre otros temas. Vamos adelante con la nota, por favor. Esto ya es infierno. Ah. Miren, compañeros, lo que han, lo, lo que han hecho los, los, eh, los compañeros que han prendido el juego. Miren, compañeros, miren la llama, a unos 30, 20 metros de altura la llama. Oh. Oh. Ven la intensa humareda que hay acá en este sector de la Junta. Hoy día se de declara una emergencia municipal. En el municipio de Los Blancos eh, se están haciendo brigadas voluntarios de los hermanos del lugar. Por intermedio de la subalcaldía Songo, realmente nos declaramos en estado de emergencia por los eh, diferentes incendios forestales. El gobierno autónomo departamental de Santa Cruz ha formalizado ante la Fiscalía Departamental. Cuatro denuncias penales por los ilícitos de incendio y destrucción o deterioro de la riqueza nacional. El viento, el viento hace imposible prácticamente el control de las llamas aquí en el puerto de Sanaypata. Comprender la, la intervención en, inicialmente en 53 municipios de 8 departamentos de nuestro Estado Polinacional de Bolivia, Solo Beni y Pando aún todavía no llegó reportes, pero del resto de los siete departamentos ya llegaron los reportes por afectación por la sequía. más que. Son 1,296 familias que están siendo afectadas. En realidad son las 36 comunidades que cuenta Paturapa. Si ponen lo que es la agricultura, a veces también los precios no acompañan o las lluvias también no acompañan, pero sí el forraje le sirve de mucho lo que es al ganadero para que se pueda alimentar. Bueno, escuchábamos a probablemente un dirigente, si no me equivoco, de Pasorapa, que daba una cifra de más de mil familias afectadas en su municipio. Eh, la estimación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es de que a nivel nacional 102,440 familias estarían siendo afectadas por este fenómeno. Vamos primero contigo, Javier, por favor. Ya, el tema es extremadamente extenso, así que me voy a centrar en algunas ideas principales y luego ya dependiendo de cómo vayamos vamos poniendo varias cosas claro. eh, primero, idea central Bolivia es uno de los 10 países más vulnerables del planeta al cambio climático ya, uno de los 10 más vulnerables somos el segundo más vulnerable en Latinoamérica detrás de Haití ¿ya? Eh, esto se da porque tenemos varias ecoregiones que son susceptibles eh, de manera extrema al cambio climático particularmente tres. Eh, el altiplano el chaco y los valles interandinos secos, es decir, los valles que si quieren ustedes se extienden desde Oruro hacia Cochabamba en longitud y desde el norte de los valles de La Paz hasta Tarija. Esas son las tres zonas más vulnerables al cambio climático. Eh, aparte está el Beni por motivos de inundación, no por motivos de sequía. Ahora, eh, efectivamente la mayor parte de los focos de eh, incendios se han concentrado en el área de Santa Cruz y son terribles biológicamente, pero no son eh, críticos para las personas que viven ahí. Eh, ahorita podría desarrollar eso, pero eh, yo creo que lo fundamental eh, de lo que está pasando es que eh, hay un... Hay, como decía muy bien Andrés, una sequía de tres años que se ha ido extendiendo. Eh, todavía nos ha mostrado eso en caudales de río. Los caudales de río están bastante bajos, pero todavía eh, mantienen un flujo constante. Entonces, eh, toda la agricultura que depende del río todavía no está en problemas. La agricultura que depende de precipitaciones, es decir, de, po de pozas o de lluvia directamente... Esa es la que está más en riesgo. Eh, ahora, obviamente, este no es momento de siembra. Debería darse el momento de siembra recién para carnavales, que se combina con eso. Pero eh, si no llueve de aquí hasta febrero, eh, todo el año agrícola podríamos tener problemas en rendimientos, particularmente en estas tres zonas, Altiplano, Valles Interandinos y El Chaco. Muchas gracias. Eh, Alem. Sí, a ver, eh, no sé por dónde empezar. Igual el tema es un... ...y complicado, ¿no? porque por un lado es el tema del conflicto natural, por así llamarlo, todo lo que es el calentamiento global, la contaminación que va más allá del margen nacional... ...y entonces son elementos que sí contribuyen a este tipo de, de problemas, en este caso la sequía o la, el desabastecimiento del agua... También hay elementos eh, nacionales donde son preocupantes el tema de las, los altos niveles de deforestación que hay. Solo entre el 2021 y el 2022 se estima que 291 hectáreas de bosque fueron devastados Y no hay una política de reforestación, generar empresas más eh, eh, de renovación, digamos. Por ejemplo, en Quime el tema del eucalipto es, es, son empresas no sé si legalmente constituidas, pero la población se organiza para ir reforestando, ir regenerando esto, contribuye a su economía y obviamente a la calidad ecológica que tiene esta población. Me parece interesante, pero no veo políticas reales desde el gobierno en, en, en este escenario. Eh, después, eh, creo que una gran culpa de todo esta, si es que podemos encontrar culpables, es el tema de las autoridades municipales, no solo de La Paz, no solo de los nueve departamentos de las ciudades principales, sino también de las, de las zonas rurales, que no veo el interés mínimo de poder generar políticas de, de, de, de reorganización, de reutilización del agua, o por lo menos de menos consumo, menos consumo. Ahí va un gran debate, un debate interesante. Por ejemplo, las empresas o las familias que han empezado a abrir con mayor cantidad, solo en Pampajás y hay como 15 lavaderos de autos. Y la cantidad de agua que utilizan es realmente sorprendente. Y parte de ahí que la alcaldía debería regular por un lado, pero parte de ahí que es la necesidad económica, porque obviamente no hay fuentes de trabajo, por un lado. Segundo, también viendo como culpables al municipio de La Paz, eh, el 2016 ya tuvimos el conflicto del desabastecimiento del agua en gran parte de la ciudad de La Paz. En función a esto, el gobierno, plausible por ese elemento, ha generado o ha empezado la construcción de una nueva represa en la parte posterior de la represa antigua de Jampaturi. La pregunta es, ¿los ciudadanos de Jampaturi, de la comunidad Jampaturi, que van un poco más de los 2.500 habitantes, tienen agua potable? Y la respuesta es obvia, no tienen agua potable, siguen utilizando el agua de las sequias para el consumo humano, de las sequias, de los pozos o... A una que otra persona ha logrado generar desde la represa con tubos artesanales hasta sus domicilios eso qué es ausencia ausencia municipal ausencia del estado desde las autoridades municipales por supuesto que si culpables hay y entonces eh, me preocupa ese tipo de escenarios el 2016 tuvimos un problema el 2020 vuelve a surgir el problema y en esos cuatro años anteriores qué se hizo y desde el 2020, sin las estadísticas, ya se plantea esto. ¿Qué se hizo hasta el 2022? Ni siquiera a los ciudadanos nos advierten. Entonces, eso es un problema realmente preocupante. Eh, no, yo me quedo con eso, Andrés, en este momento y después toco los otros temas. Perfecto. Kiara. Bueno, hablando en sí del tema de la sequía... Eh, hay que ver que hay cosas que nosotros podemos hacer como Bolivia para, digamos, palear el tema de la sequía, para llevarlo mejor, para que afecte a menor cantidad de personas, a menor cantidad de animales, de, de plantas, de nuestra flora y de nuestra fauna. Sin embargo, como tú bien mencionabas, Andrés, el tema de la sequía es un tema global y es un tema que obedece a y que se da por el cambio climático y por el calentamiento global. En este sentido, hay que ver qué porcentaje... Eh, nosotros tenemos como país de contaminación. Uh -huh. Anualmente nosotros no tenemos ni un 1% de la contaminación global. Eh, la, los productores y los que, los que sacan petróleo y lo producen son los que contaminan el 70% de la contaminación global a, que, que hemos tenido hasta ahora. Las grandes empresas, y no no te estoy hablando de solo los que fabrican celulares, te estoy hablando de petróleo y combustibles fósiles, son los que contaminan 70%. Si el mundo se planteara pasar a energías renovables, a energía nuclear y otras, que lo han, que lo han investigado científicos que han escrito muchos artículos al respecto, podríamos acabar con el 50% de la contaminación global. Eh, tenemos cumbres del clima donde participamos también nosotros, participó me parece el año pasado Luis Arce, donde nosotros y otros países planteamos incansablemente que tiene que haber un, un cambio de modelo económico, porque finalmente, ¿qué, qué, ¿qué hacen todos los países del mundo? Los más contaminantes del mundo son China, Estados Unidos e India. ¿Qué hacen estos países? Deciden sobre todo por su economía, y hacen que nosotros seamos el patio trasero del mundo, nosotros no tenemos que contaminar, ellos pueden seguir contaminando. Es cierto y hay que decir que China y Rusia, que están entre los más contaminantes, han sido los únicos que han cumplido sus, sus metas dentro de estas cumbres. Pero, hablando de Bolivia, nosotros... Podemos participar de estas cumbres, podemos y podríamos y deberíamos hacer más alianzas con otros países para seguir denunciando esto, pero en ese sentido como que lo que podemos hacer es palear los, los, los cambios estos, ¿no? Hablando de eso, el, el tema de incendios, eh, hay, que, hay que tomar en cuenta de que los incendios, la mayoría de los incendios que se dan en el país y en el mundo son gracias a... Eh, acciones del hombre, ¿no? O sea, no es, no es que la mayoría de los incendios se dan porque cae un rayo o porque hay mucho calor. Sí se amplían por la sequedad y se amplían por los vientos. Sin embargo, la mayoría de los incendios que ocurren en el país son por acciones del hombre y la mayoría son por chaqueo, ¿no? Para, para las tierras que se desborda y que, y que terminen en un incendio. En ese sentido, hay, hay cosas en la normativa nacional que hay que ver. Está la ley 1700, eh, que, que estaba antes del gobierno del MAS, pero sus reglamentos se cambian un poco y hay, hay, una, hay una intención ahí del legislativo de que si bien hay, hay territorios donde ya se ha deforestado muchísimo, que esto no se convierta en bueno, ya se deforestó y no se puede hacer nada al respecto, sino controlar que los territorios que se han deforestado, Incluso antes, en años anteriores, haya un porcentaje que se haga una reforestación y que se quede en qué se va a reforestar si se, o si se va a plantar otro tipo de plantas, pero que sea algo productivo para la economía y que vuelva a, de alguna manera regenerar el ciclo ambiental y no que no se quede esa tierra muerta uh -huh. sin embargo esta ley se ha generado pero no se ha aplicado en, en mucha medida, el más, más que las leyes el problema es la aplicación de las mismas el Ministerio de Medio Ambiente pareciera que no ha hecho el trabajo porque bueno, vemos que todavía tenemos altos índices de deforestación luego, en la ley 337 que ha sido muy polémica eh, porque algunos le, dice, le decían la ley del perdonazo a los más ecologistas ha sido en función a que muchos productores agrícolas, eh, estaba, estaba permitida la frontera agrícola hasta 5 hectáreas esta ley amplía la frontera agrícola ¿por qué? el argumento que tenían muchos productores era que como tienen que des dejar descansar la tierra una vez que producen mucho no podían y no podían subsistir con solo 5 hectáreas por el tema de rotación de tierra, entonces se amplía la frontera pero aquí hay un gran problema no es lo mismo que alguien que amplía su frontera, un campesino, digamos, eh, pequeño productor, queme y se, le, y se le dé una multa a que un grande agroindustrial que tiene 40.000 hectáreas de soya queme y se le dé la misma multa. Y ahí es lo que el, la problemática que se plantean desde los ingenieros ambientales en el país porque debería dentro de la ley haber una diferenciación. O sea, no le podemos caer con la misma multa a un pequeño campesino que a un grande agroindustrial con cantidades industriales de soya, que también, hay que decirlo, contribuyen a la sequedad de la tierra y a la sequedad del ambiente. ¿Por qué? Porque claro, para algunos agroindustriales es fácil, van, queman y pagan la multa por quemar, pero no es lo mismo para los pequeños campesinos y no deberíamos dejar que esto pase. Entonces lo que se debería plantear y el debate debería estar en qué actores están generando estas quemas y cómo se pueden evitar. Número uno, cambiar el tema legal de que no sea lo mismo que un pequeño campesino queme por chaquear a que queme un grande industrial porque el grande industrial paga la multa y ya está luego hay que ver los mecanismos hay mecanismos para evitar lo mayor posible estos accidentes de la quema. Se tiene que cortar alrededor del territorio, ver un territorio más reducido. Cuesta más. Los agroindustriales no lo pagan, los pequeños productores menos. En eso, en eso tendríamos que, que enfocarnos, pero hay que ver el tema legal y el tema, sobre todo, de que se apliquen estas normas. Como digo, el gobierno del MAS ha puesto normas para un porcentaje de estos territorios de, deforestados que se los reforeste, para que cuando se quita madera de los bosques haya un porcentaje que no se toque o haya un porcentaje que se reforeste o se use de una manera ecológica en, en la que los eh, ingenieros agrónomos vean conveniente. Sin embargo, esto no se aplica, hay que decirlo, esto no se aplica. Y ese es el mayor problema que contribuye a los incendios y a que la deforestación siga ocurriendo. Eso por ahora. Perfecto. Mauricio. Sí, varios, varios puntos. Eh, a, a, a mí no me gustó, me, me parece que fue eh, Calvimontes... Eh, viceministro me parece el movimiento socialismo que dijo hay países donde se quema más ya bien pero no por eso está bien que se queme en bolivia es cierto eh, igual me acordaba de una desafortunadísima frase del ex vicepresidente álvaro garcía linera que decía no podemos ser guardabosques del, del, del, del, del, de los países industrializados de los países capitalistas ya no podemos pero es que ser guarda, ser guardabosques también beneficia a Bolivia, o sea, hay, hay, hay, hay que ser coherentes. Eh, hubo, hubo, hubo una serie de discursos que más que doble moral yo lo considero como poco estratégicos. ¿Por qué? No quiero decir, ah, primero van a la ONU y dicen vive el medio ambiente, después vienen y construyen el Vara y el Chepete que contaminan tanto. Eh, yo creo que es más, es más bien que hay un sector en el gobierno, hubo un sector en el gobierno durante 14, 15 años, ...que quería hacer algo... ...y otro sector que quería hacer otra cosa... ...y nunca coordinaban... ...me acuerdo que un, un excelente docente de Derecho Ambiental... ...que valga la aclaración... ...trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente... el movimiento del socialismo y era bien masista... ...me decía de, de manera bien chistosa... ...hemos hecho muchas leyes... ...el más se ha encargado de, pro, de promover muchas leyes... ...pero a mí me parece muy chistoso... ...cuando vas a los actos de inauguración de las leyes... ...y te los dan en el papel más contaminante posible... ...o sea, al menos ahí podrían contactar a alguien para... Y es justamente la falta de coordinación que yo encuentro. Yo creo que hay muchas leyes, muchas normas, la propia constitución política que lamentablemente no se cumple, brindan muchos beneficios respecto al, al tema medioambiental. Eh, no, después voy a contar esto, no vale la pena ahorita. Pero no se cumplen, no, hay, no existe el procedimiento para que se cumplan. Y ahí me voy a alguna charla que tuvimos alguna vez, o que yo recuerdo que tuvimos alguna vez, que era, a mí me gusta mucho que no se lo sienta al ministro de Salud. Es bueno que no se lo sienta al ministro de Salud. Es bueno que no se sientan a ciertos ministros. Al, al ministro del gobierno, por ejemplo, no sé si se lo debería de sentir mucho, por ejemplo. Pero el ministro, un ministro que debería de sonar muchísimo es el del medio ambiente, porque debería no dejar de dar iniciativas, no dejar de interpelar a la sociedad, no dejar de interpelar a las empresas grandes, como dice Kiara, no dejar de interpelar al propio Estado, pero no se lo siente. Me parece que se apellida Santos, ¿no es cierto? No estamos seguros, porque no sabemos, porque lamentablemente es una de las carteras de, de Estado que ha quedado, en, en, en, no voy a decir en el olvido, pero sí en el, bueno, a ver si haces algo. Y eso es un gran problema. En serio hay una ausencia de, hay una ausencia de Estado en términos medioambientales, y esto sin hablar de los decretos supremos, nada que posiblemente los toque después. Pero eso es peligroso. En primer lugar, la ausencia del Estado central. Y en segundo lugar, ¿qué está haciendo el gobernador de la paz? O sea, yo entiendo. No puedes... Es que sí puedes prevenir, sí puedes prever que va a pasar esto. Justamente como tú lo señalabas, desde el 2019... El 20, desde el 20, septiembre del 20. Desde, desde el 20, que se sabe que va a pasar esto. Que se sabe que cada ciertos meses van a haber conflictos. ¿Cómo no preves? O sea, en serio, es, es, es, y ahí es lo que dice Alem, falta del Estado, falta de Estado, pero de Estado de gobernación, falta de Estado de los municipios. En verdad, el, el término medioambiental, o sea, todo lo que es el tema medioambiental es un adorno, y eso está muy mal. Y eso tiene que ver, y con esto, con esto termino este primer punto, con que es, es, es, es igual que la, que la justicia, es un problema estructural, y no lo estamos viendo como estructural porque nos pega a veces, a veces no hay agua. Pero casi siempre hay agua, entonces no me importa el medio ambiente. A veces, eh, a veces huelen mal las calles, pero a veces, a veces no, no me importa. Y es un problema estructural, en verdad, no, no tenemos una política de medio ambiente buena y eso es un gran problema. Yo creo que justamente es, es ahora cuando debería de, de surgir este nuevo bloque de renovación en el MAS que sí se preocupe por el medio ambiente. Bien, vamos a ir una primera pausa corta y ahorita regresamos ya con más intervenciones, ya viendo... En este proyecto o ese programa que se implementó en el gobierno. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bueno, regresamos. Estamos hablando, pues, de esta, vamos a llamarle crisis ambiental, debido a un fenómeno global como es la niña y sus efectos como son la cantidad abrumadora de focos de calor aquí en La Paz estamos despertando todos los días con una humareda en el cielo por lo que los incendios que están pasando en el norte del departamento Beni y Santa Cruz concentran más del 80% de los incendios lo cual es algo reiterativo ¿no? La hoy día, ahora la novedad en este año es que está, está pasando también en diciembre pero Casi cada año, eh, este, este fenómeno lo vivimos cerca de agosto, entre fines de julio y inicio de agosto. ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba al inicio del programa, el, el gobierno está aplicando, y día anunció aplicar un eh, proyecto inmediato para combatir eso. Se habla, pues, de, permítame, 122 millones de bolivianos de aplicación inmediata y que se tiene que aplicar hasta el 31 de diciembre para mitigar. Se habla de proveer agua a comunidades, a producción y para que la gente pueda tomar. Se habla de dar alimentación para los animales, ¿no? Como les digo, esto está sobre todo enfocado en la población campesina que la está viviendo lo más feo entre, por el momento entre toda la población. Ahora empiezo de este lado. Vamos a la tu segunda intervención. Sí, a ver, Andrés, mira, yo no quiero hablar hoy día mal del gobierno, pero lo planteas y es inevitable. Uh -huh. <risa> de no sé por dónde empezar, Adri. Lo que pasa es que, mira, plata hubo, no sé si habrá, creo que ya no hay, ¿no? Las arcas, las reservas internacionales se están agotando. Eh, se le ha advertido al señor Arce que no haga gastos en... El escenario público que sea un poquito más cauto porque pueden venir no solo este tipo de conflictos sino una crisis económica global ahora tenemos a la crisis del agua y cuántos dicho 121 millones de bolivianos que se van a invertir sería una cosa de alrededor de 13 millones por departamento unos quedarán más otros quedarán menos seguro los los los, los ¿qué se llaman los gobernadores se pelearán por el presupuesto y, y la pregunta de fondo siempre es de los Alrededor de 13 millones de bolivianos por departamento, ¿cuántos millones van a ser efectivos en el lugar afectado? Y ahí la pregunta, ¿no? No hay, no hay pruebas, no hay facturas, pero los niveles de corrupción, y, y eso es algo bien interesante. En lo que decía Mauricio, ¿dónde está el señor Santos Quispe? De lo que ya debería saber, no, no ha tocado un tema. de Del tema de la minería, y ahí voy a ser un poquito bondadoso con el gobierno, Tema minería, tema deforestación, que son problemas de, la, de los territorios departamentales, gobernadores en todo caso, de los municipios rurales fundamentalmente. Todo, todo estos que deberían ser sus tuiciones de intentar resolverlo por lo menos, siempre se busca un culpable y ese culpable es el gobierno. Entonces, el gobierno puede darnos 122 millones, le va a dar 13 millones por, por departamento y yo al señor Santos Quispe, cara de honesto, no lo veo. No lo veo. Cuando hubo el caso de que cierta cooperativa minera le regaló cierto artículo de estética a la, a la presidenta directora de la JAM por temas de autorización de, de, de para la explotación minera del oro, al señor Santos Quispe no le habrá llegado un pedacito de ese pequeño adorno. Y, y, y, y es un riesgo lo que estoy diciendo, pero... Honestamente, de los 121 millones de bolivianos, ¿cuánto se va a ir realmente a la población? Considerando que para comprar agua, de seguro, no lo van a hacer de las represas locales. Van a tener que comprar agua, van a tener que licitar el agua, van a tener que hacer las convocatorias y toda la cadena de corrupción va a volver al escenario. Y obviamente, lo que el, único, el único papel que hacen las autoridades, gobernadores y municipales, es dos cositas. Uno. Esperar que el ciudadano se active y defienda, en este caso, los, el tema de los incendios, se active y empiece a generar sus propios recursos. Han visto los videos, tirando tierra, aireando un poco, llevando agua en bidones y, y elementos así. No hay gobernación, no hay municipio. ¿Dónde está No hay plata, están tan cero de plata, no, no, no quieren activarse. Segundo elemento sobre el mismo punto. Eh, la pachamama, pues, y ese es un problema. Es un problema discursivo y, y se han dado cuenta ya hace un par de meses o un mes en todo caso que hay muchas poblaciones que están recurriendo a sus formas ancestrales o inclusive modernas con las religiones eh, protestantes que van y están rezando en los cerros, en los cerros. Y esa es la solución que nos plantean las autoridades públicas. Ese es un problema, no hablando del gobierno central, que tienen ese discursito de viva la Pachamama mientras deforestamos diferentes bosques, sino también de las autoridades de gobernación y de municipio. Y eso es preocupante, y eso es preocupante. El otro punto para terminar mi, uh -huh. mi intervención. Hablamos de ese dinero, me parece interesante. Después hay, eh, hubo el proyecto, no sé si habrá, el Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Agua 3. En Mi Agua 1 y Mi Agua 2, en el municipio de San Pedro de Curaguara, eh, fue interesante. Les dieron tanques de almacenamiento de cuánto? De unos 500 a 700 litros, esos tanques negros que los vemos en cualquier ferretería. Y les ponen en sus, en sus techos, lo que le llaman la cosecha de agua. ¿Resolvió el problema del agua? No, igual tenemos que esperar a que la Pachamama nos dé la lluvia. No hay un problema así. En otros casos, en el mismo municipio, se ha perforado pozos. ¿Pozos con qué? Manuales. ¿Eso es una solución estratégica y a largo plazo? Muy bien, 121 millones de bolivianos, ¿qué van a hacer? comprar agua y llevar a para, para, para pagar estos grandes conflictos con eh, bidoncitos de dos, tres litros. Yo quedo decepcionado de nuestros administradores públicos y de todos, de las tres estructuras, central, departamental y municipal, porque el mismo gobierno central debería cohesionar la ineficiencia administrativa de los gobernadores y los municipios rurales y urbanos sin duda habrá que estar de ojo, digamos, en lo que, cómo se ejecute estos recursos, pero es necesario que hayan estos recursos ¿no? necesariamente y tienen que ser eficientes porque, por ejemplo, si una familia de campesinos pierde su ganado por sed, es una familia que va a tener o que endudarse y su calidad de vida va a bajar o va a tener que necesariamente emigrar y así el campo pues igual se va abandonando, nuestra producción nacional va decayendo. Son problemas bastante, vamos a decir, de efecto dominó, lo que puede pasar si es que no se detiene. Y a propósito de lo que dice Alem, que él dice, bueno, posiblemente la corrupción estalle porque en base, en el marco de ese fenómeno climatológico. Y no pude evitar recordar, como Cochabambino, un escándalo que está en la memoria del Valle Alto Cochabambino, que fue el terremoto de 1998 en Aiquile y en Totora, en la cual fue desastroso, fue desastroso, creo que de los peores de la historia boliviana, y que llegó mucha donación y apoyo internacional. Estaba empezando el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el gobierno electo en las urnas, en mayo, y 10 millones de dólares desaparecieron de las donaciones. Desaparecieron. Dice que se compraban carpas de lujo para la población de estos municipios rurales y desaparecían. Y hasta ahora no se sabe ¿Qué pasó? O sea, los administradores se apuntan sobre todo al ministro, al ministro de Defensa. No sabe, pues se robaron 10 millones, que haciendo el cambio son cerca de 70 millones de bolivianos. Poco menos de lo que ahora se está destinando para eh, corregir, digamos, mitigar los efectos de esta sequía. Ojalá, pues, que todos hayamos aprendido de ese, terrible, de ese terrible episodio. Kiara, vamos contigo. Interesante, ¿no? Cosas desaparecen, cosas no se saben, como los gastos reservados de Carlos Mesa. Uh, sobre la frase que dijo Mauricio La frase de Álvaro García Linera No sé si intencionalmente Creo que sí Se ha olvidado una palabrita muy importante Álvaro García Linera no ha dicho No, no podemos ser y no queremos ser Los guardabosques del mundo Ha dicho no queremos ser los guardabosques Pobres del mundo y ahí hay un detalle, hay un detalle que, que parece que, no sé si aquí los compañeros, bueno Alem no, no se ha metido en el tema, Mauricio, y muchas de la derecha no quiere entender uh -huh. o no puede entender, es bastante simple, es injusto y no podemos permitir y menos nuestros gobiernos nacionales deberían permitir. Que nuestra gente se muera de hambre, que la gente que esté en las áreas rurales, que todavía no están conectadas, no pueda tener acceso a la luz, a las carreteras, a la educación y al agua, porque nosotros somos los que tenemos que mantener a los bosques intactos, que no podemos sacar ni una hoja, ni un árbol, ni una nada, y tenemos que bancarnos que Estados Unidos, que China, que Europa... Nos paguen para que nosotros sigamos pobres, sigamos subdesarrollados, no toquemos ni una hoja y nos sigamos muriendo de hambre. Eso es criminal y bueno, sí, la derecha siempre ha planteado eso, es lo que siempre ha querido aquí los compañeros, a los líderes que aplauden, es lo que quieren. No se quiere y por eso se fue contra el Timnis porque qué importa que los campesinos no puedan ir a la escuela, qué importa que no tengan alcantarillado, qué importa que Beni no pueda conectarse por carreteras si y tenga más pobreza, a quién le importa, obviamente ellos no, pero sinceramente desde nuestra posición política y desde el movimiento al socialismo estamos en contra de eso y es parte de de la batalla antiimperialista que nosotros no tenemos por qué mantener a los pulmones del mundo mientras los demás contaminan porque ahí están los famosos créditos de carbono ¿no? que pagan los países más desarrollados pagan por poder contaminar como si el planeta dijera ah bueno están pagando voy a dejar de, de, de, de, de, de, de contaminar voy a dejar de mandar rayos voy a dejar que las sequías obviamente eso no funciona así entonces eso en primera instancia hablando de, de mi agua es muy importante notar que el proyecto Mi Agua se inició en 2011 en el gobierno de Evo Morales y lo que Alem decía es muy falso, ha tenido unos grandes alcances. Antes del 2006 ni el 40% de la población boliviana tenía acceso al agua potable. De 2011 a 2017... Eh, Llegamos al 88% de la población boliviana que tiene acceso al agua potable. Y les estoy hablando sobre todo de la población del área rural. Obviamente, volviendo a las posiciones ideológicas, aquí a los compañeros de derecha y a sus gobiernos, no les importaba que el agua y el acceso al agua se diera en las áreas rurales. Tiene mucho que ver con el tema de la sequía eh, y cómo palear sus efectos y de los incendios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una población que no tenga acceso al agua, que no tenga carreteras donde el agua llegue, a tener población con alcantarillado, que tiene acceso directo al agua potable. Se ha paleado en ese sentido mucho, si ustedes ven el gráfico de, y les invito a buscarlo, de, del, del, de los incendios forestales antes de 2011-2012, eran mucho, de un, de un alcance mucho más largo porque era mucho más difícil apagarlo, no solo porque ahora hay mucho más acceso al agua potable en las zonas rurales y mucho, bueno en, en, hasta antes de 2006 teníamos mil y pico kilómetros de carreteras y en los famosos 14 años, que no son 14, son 13, pero no saben contar los derechosos eh, ten, hemos alcanzado 8 mil kilómetros de carretera ¿qué pasa? una cosa es el tema de dar alcantarillado el tema de como dije antes, ver que las leyes de reforestación se apliquen. Las leyes están muy bien, pero no se aplican. Y luego, el tema de que tengamos un gobierno que esté activo en el tema, municipios y gobernaciones que estén activos en el tema de apagar los incendios y no gasten, como nuestro, nuestro brillante gobernador, en, en cosas para la ciudad y para la ciudad y para la ciudad y para la ciudad y para hacer más bonita la ciudad y no, no nos ocupemos del tema de los bosques. Luego,. Eh, a lo que iba con el tema de las leyes, los más grandes empresarios se benefician de leyes que se han conseguido para los pequeños, para los pequeños productores eh, del agro, ¿no? Y en ese sentido, a ver, hay que tomar una cosa en cuenta, si como, si como Estado no ponemos multas más fuertes o, o, o regulamos de alguna mejor manera el tema de los incendios, los grandes industriales van a seguirlo haciendo, y está bien, hay que hacer que los pequeños productores y los grandes industriales dejen de quemar, pero si tenemos un sistema en el que a los grandes agroindustriales les sale más fácil quemar lo que quiera, no tener cuidado y pagar la multa, no podemos pretender que, que, que no siga pasando el tema de los incendios forestales. Luego, a ver, la, la, la constitución política del Estado en ese, en ese sentido ha tenido avances muy importantes que hay que notar. La eliminación del latifundio de la en el artículo 398 de la Constitución es muy importante. Dice, se prohíbe el latifundio y doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra, la tierra que no cumpla la función económica y social. Y luego el siguiente artículo de la Constitución 397, básicamente cuenta que la tierra es de quien la trabaja. El número 2 de este artículo dice, la función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígenas originarios campesinos, así como el que se realice en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. Eso es algo muy bonito, que ha sido elogiado por todo el mundo, porque de algún... Bueno, eliminar el latifundio ya es clave para no tener grandes espacios de tierra en los que se plantea qué sé yo, soya o arroz, porque eso sí quita, el, el corta el ciclo ecológico de los bosques, corta el ciclo ecológico de las tierras y favorece de sobremanera el tema de la sequía. Es mucho mejor hacer lo que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno del MAS, favorecer las pequeñas tierras, los pequeños productores y cortar el latifundio, eso es fundamental. Sin embargo, como digo, estas leyes y todo lo que dice la Constitución no se aplica totalmente y eso es lo que creo que tenemos que poner en debate y quiénes son los que queman y quiénes son los que pueden quemar y pagan la multa por eso y los demás nos tragamos el charque de no tener agua en las ciudades. Eso nada más. Bien, vamos a nuestro segundo corte y estoy seguro que al volver esto ya se va a poner un poco más fuerte. Ahorita regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bien, regresamos. Eh, antes de volver a dar la palabra a los irreverentes, recordarles que está habilitada la línea irreverente 7200-867 eh, eh, para leer sus mensajes y hacerlos partícipes pues, de esta discusión. Siempre es bienvenido. Bien, Mauricio, vamos contigo. Ya super eh... Bueno, a mí me gusta mucho cuando se sacan la careta y dicen Sí, queríamos la, la, la carretera por el Tifnis ¿Y qué me importan los derechos de los indígenas? Tú eres facho, yo no Sí, queríamos, sí, queríamos. el... Queríamos, Seguimos, perdón, queriendo. ¿quieren? Queremos el bala y el chepete Aunque puedan llegar a inundar la zona rural sí, de esos no, sectores no, no, de eso no, me eso, no me importa sí. Ya, ok, solamente quieren... Tú es el que has dicho la frase falsa, solo, solo, ¿no, yo solo el, solo el chepete, perdón, solo no chaparín no dije ninguna ¿times? frase Ok, está bien no, por sí. eso, por eso yo estoy diciendo que me encanta que te sinceres y digas me vale un poroto el medio ambiente, me vale un poroto los derechos seguro de Seguro he indígenas. dicho eso, seguro. No querías que popular. A, a, ¿Sabes a quién sí le valía el medio ambiente? A tu adorado Mesa que en 2005 ha aprobado un decreto aprobando la soya transgénica que ha sido si no el segundo mayor, la segunda mayor afectación al medio ambiente en Bolivia. ¿Puedo? Ya. Entonces, <risa> eh, perdón. Entonces, es, es, es bien interesante. Me gusta que digan eso, porque es esa izquierda que te dice, soy progre, pero que muere el medio ambiente. Entonces, que se mueran los indígenas de No, no, no. No, te importa, no es que yo no aplaudo que hayan reprimido indígenas para para esa carretera. Sí, habla del tema, Mauricio? Ahora, posiblemente la compañera, sí, no sé. El decreto sí, supremo treinta la carretera está fuera de discusión? Entonces... ¿Cómo, o sea, ¿cómo? No, no debería haber carretera de No, debió de haber habido consulta previa antes de construir la carretera. ¿Y acaso no, yo la carretera. no debió de haber Mauricio. habido... ¿Perdón? Yo he dicho que debería conectarse al Beni por carretera. Yo no he dicho que me valen los indígenas. Ah, de ya, nada. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que Almeni se lo debería conectar por carreteras? Yo estoy de acuerdo con que sea una consulta previa es a los indígenas, como establece la Constitución Política. Que es que con, no es examen, que querida Kiara. No, es no que, es Mauricio, examen. ¿estás de acuerdo o no? Porque lo único que yo he planteado es que Almeni se lo tiene que conectar por sí, carreteras. ¿Se lo tiene que conectar? ¿Estás de acuerdo lo, o no? Por supuesto, se lo tiene que conectar Entonces, ¿por ¿sin, qué destruir, palabras sin destruir el medio ambiente. Yo no he sin yo destruir el medio no ambiente y sin reprimir indígenas. Ahora bien, el Decreto Supremo 31 9, está bien problemas. El decreto supremo 3973 de Evo Morales autoriza el desmonte y quema actividades agropecuarias, privadas y, comun y comunitarias. Se permite la quema. Uh -huh. Carlos Mesa, no, Evo Morales. Yo no he dicho lo contrario. No, por supuesto que no, tú estás, tú sí acuerdo falsas, no, tú estás de acuerdo con la quema. Tú estás de acuerdo con la quema. Y solo para, terminar, falsas, solo para terminar. Solo no. para terminar. No existen los créditos de carbono, son bonos de carbono. Un poquito más de. No sé, enterarse, leer antes de venir. Eh, antes de pasarte la palabra, Javier, eh, justamente Mauricio hablaba de que este era un problema estructural en su primera intervención, si no me equivoco, era Mauricio. Y que, bueno, hay que observarlo de esa manera, con su profundidad histórica y la importancia que amerita. Y justamente, eh, recuerdo bien que en el 2019 se habló pues, de este mega incendio, que fue un mega incendio. Y, y bueno, pero... Considero que ya han pasado casi tres años desde entonces y deberían haber más estudios respecto a las causas, razones o, la, o darle perspectiva histórica de aquel mega incendio. Y en ese sentido hay trabajos que se basan en estudios de ONGs como la FAN, que es la Fundación Amigos de la Naturaleza o la Fundación de Conservación del Bosque del Chiquitano, que por ejemplo dan cuenta de que entre el 2001 al 2005, ¿no? anteriores gobiernos se quemaron muchas más hectáreas que entre el 2006 y el 2010 y referido a la chiquitanía, ¿no? en particular a la chiquitanía, estamos hablando de que también hubieron megaincendios el 2004 el 2007, el 2010 y el 2019 pero en las sumas de hectáreas por lo menos entre el 2001 y el 2005 hubieron ligeramente más que entre el 2006 y el 2010 y entre el 2011 y el 2019 es el periodo que menos eh, focos, incendios, hectáreas quemadas subieron en la, en la chiquitanía, ¿no? Creo que eso debería llevarnos un poco a complejizar nuestra óptica y nuestra visión con respecto a estos incendios. Y otro dato importante, y con esto ya me callo, es que eh, igual la Fundación Amigos de la Naturaleza resalta de que la, los focos que se inician cada año en la chiquitanía entre agosto y julio se dan usualmente en las grandes tierras de los propietarios carníferos en el Beni, o sea, está vinculado a un intento de extender sus fronteras, ¿no? eso no son míos es un estudio del 2014 de la FAN, para quien quiera consultar, por lo cual creo que también ahí el gobierno se está equivocado porque debería fiscalizar con mucha más contundencia este elemento que cada año está sucediendo y que tiene, pero les digo, desde el inicio de los 2000, no es algo también reciente, ahora sí Javier, perdón Sí, sí, sí. Eh, varias cosas. Primero, la situación macro. Yo creo que una cosa son políticas del agua, otras son políticas de evitar deforestación, ¿ya? Una cosa no está vinculada con la otra. que Cortar árboles no va a reducir el flujo de agua. Eh, lo que determina el flujo de agua es el ciclo niño-niña. No es eh, el número de bosque en Bolivia, ¿ya? Eh, eso, primero que nada. Entonces, primero, políticas de agua. Esto es una cuestión que el Estado Nacional debería hacer más. Voy a poner un ejemplo. A ver. Eh, el Estado Nacional ha puesto medio millón de hectáreas bajo riego de las tres millones que existen actualmente eh, bajo producción entre el 2005 y el 2014, eh, entre el 2005 y el 2019 y se espera poner otro medio millón de hectáreas en estos cinco años. ¿Es suficiente? Yo diría que no. Y de hecho, comparativamente, los proyectos de agua son muchísimo más baratos en elaboración y en eh, mantenimiento que los proyectos, vamos a decirlo, de infraestructura. Por lo que, por lo que cuesta la carretera W a Cochabamba-Santa Cruz, tú podrías ponerle riego a todo el país. Entonces, yo creo que había prioridades, prioridades hacia el mundo rural. Pero eh, que lamentablemente el gobierno ahí no ha tomado una priorización ahí en ese sentido. Esa sería mi crítica. Ahora, en el tema de la deforestación... A ver, sin duda se requieren mayores controles. La mejor forma de controles es lo que yo vi, en Bolivia ha sido lo que se ha hecho en la gobernación de Tarija. La gobernación viene a decir yo te lo corto las hectáreas que tú necesites, te lo desmonto, pero yo lo voy a hacer con motosierras. Es decir, no vamos a quemar nada, no vamos a causar un incendio que se va a comer mil hectáreas. Vamos a cortar tus cinco hectáreas que tú necesitas. Y la, y la gobernación te pone el dinero para pone las motosierras y las personas que trabajan, el único que tiene que poner el productor es la gasolina entonces, ese sistema que tiene por ejemplo la gobernación de Tarija si se pudiera aplicar a nivel nacional, podría evitar muchos incendios que funcionan ahora porque a veces por deforestar dos hectáreas se prende un fuego y pierdes 10.000 y eso es porque no hay apoyo de las instituciones públicas copiar las políticas de la gobernación de Tarija quizás sería algo interesante que hagan otras gobernaciones para poner un ejemplo positivo ahora dicho eso creo que hay que Ver más el tema económico y climático en términos así ya más generales. A ver, primero que nada, eh, si nos preocupa la contaminación, el cambio climático, los bosques, no deberíamos andar... En carros de 4x4 Que gastan 15 litros de gasolina En una ida de 2 kilómetros Como son los chicos que van a la Universidad de Mauricio Que son, que lo Entonces, sí, o sea, yo creo Que hay, que habría que preocuparnos eh, De reducir los consumos excesivos Como son los consumos excesivos de las clases medias tradicionales De La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz En ese sentido yo creo que si Camacho pudiera dejar de usar eh, hammers y para moverse, sería, por ejemplo, positivo. Ahora, mm, no pero dicho eso, dicho eso, yo creo que el tema central que hay que pensar es lo siguiente. Miren, con 3 millones de hectáreas, Bolivia exporta 2,100 millones de dólares eh, año, entre soya, eh, maíces y derivados, incluyendo carne, etc. El bosque, como el bosque amazónico en su totalidad, nos da, económicamente hablando, 150 millones de dólares a través de la castaña. Obviamente hay otros usos más locales, no sé, plantas medicinales, etc. Yo no estoy diciendo que deforestemos el Amazonas, porque de, de partida de esa zona no es productiva para soya ni para ni otro tipo de cereales. Pero, si queremos pensar una alternativa real al gas, que okay, efectivamente se están acabando los pozos, tenemos que pensar en alternativas económicas reales. El litio es una gran posibilidad, ya lo hemos discutido 70 veces aquí. Por la más obvia, la más lógica, la más básica, la más simple, y que lo dijeron los norteamericanos, el 46 con Bojan, es la agricultura. Tenemos suficientes hectáreas en Santa Cruz para que no tengamos que vivir del gas o de otro mate, recurso no renovable nunca más en nuestra historia. Y ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Se hace eso dándole 50 mil hectáreas a los croatas? No. Eso se hace pequeños propietarios, pequeños productores, migración de campesinos de las zonas del altiplano, de los valles y del Chaco a zonas más productivas, a las, sacar, eliminando simultáneamente la extrema pobreza y generando igualdad social. Es la políticas interculturales, la política del norte integrado, el futuro de la agricultura nacional. La alternativa es volvernos un país de hacendados como Paraguay y que no nos sorprenda que gente como Camacho gobierne el país y, bueno, mate a quien quiera que no esté de acuerdo con él. Entonces, para evitar ese escenario, tenemos que tener este sistema de desarrollo. Ahora, y vamos, y cerrando, y va, sí, y vamos cerrando, sí. La, en última instancia, la protección, el rol que tiene que jugar Bolivia en, en el cambio climático es muy sencillo dejar de quemar, que eso beneficia a todos y generar fuentes de energía renovables para el resto del país. Si no tenemos hidroeléctricas, si no tenemos centrales nucleares, vamos a seguir quemando gas y petróleo para generar nuestra energía eléctrica. El chapete contribuye más para cometer el cambio climático que quemar gas, que es lo que estamos haciendo ahora. Bien, ya tenemos que terminar. Aquí los irreverentes están este, afilando ya sus lapiceros y sus plumas en su para Muy intervenir. Eh, si alguien quiere, doy últimos 20 segundos. Sí, yo, por favor, porque tengo que dar una aclaración eh, a lo que ha dicho sí, Mauricio. ¿eh? Mauricio ha dicho gritando eh, que yo estaba mintiendo al hablar de los créditos. De bueno, carbono si molesta, me mero, y me ¿y ha dicho que yo no leo y yo me he tomado la molestia de buscar en Google académico, ni siquiera en Google normal, y hay más de 1500 artículos que hablan de créditos de carbono. Mauricio Noticias se, uh -huh. se utiliza más que el término bonos de carbono, que uh -huh. es utilizado como algo vulgar porque es un crédito que se paga a las organizaciones, de, a la Organización de Naciones Unidas, créditos de carbono. Y lo que se ha hecho no solo ha sido mi agua, sino mi agua 2 que ha sido para el ganado, no solo para el consumo humano, y mi riego que ha sido para el fomento de la agricultura, como bien notaba Javier. Réplica, 20 segundos. Me encanta aprender cosas nuevas acá, muchas gracias. Qué bueno. No, y no, no, sabía, lo, no, no sabía, no, no sabía que sabía leer. soberbiamente que no sé leer todo, no hoy, leer tú. hoy se acaba, hoy se acaba. Muchas gracias, hoy día nos excedimos un poco de tiempo. Estaremos hablando más sobre ese tema. Es urgente, es importante visibilizarlo y discutirlo. Economía, importante. Medio ambiente también. Hallar el equilibrio quizás sea la mejor salida. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.